Hola a todos bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, esta vez escenario dominación campos de Normandía. Tres zonas por conquistar. vamos a salir con tanques americanos con un BR de 7.7, pero siempre que tengo ocasión, pues ahí está mi M56, el escorpión, que es uno de mis tanques favoritos, ya lo sabéis los que seguís el canal bueno, salimos desde abajo vamos hacia C. arranca M56 como he comentado en otros vídeos este es un tanque muy rápido no pasa de 45 kilómetros por hora pero tiene una aceleración bestial blindaje, ninguno prácticamente nada una ametralladora ya te destroza afirmativo. eso es afirmativo pero tiene un poderoso cañón tanto proyectiles perforantes como cargas huecas recarga muy rápido y movimientos muy rápidos Es un cazacarros evidentemente no tengo giro de la torreta muy poco ángulo pero tienen sus puntos fuertes. Venga. Es una bestia acelerando y dando brincos. Conquistándose. Venga, vamos tomándose. Venga, rapidito, ha sido el primero en llegar. Venga, compis. Necesito apoyo. Uy, como tales. Sí, creo que son mis compañeros. Venga, ya queda poco. Vamos rápido, vamos a escondernos por aquí. Ahí está. Conquistada, C Vaya, este pobre agricultor lo hemos destrozado. Todo su material de trabajo, pobrecillo. Venga, este colega. Aquí también. Vaya. Boa, pues ha caído. Parece que viene de abajo ahí del bosque. Desde el bosque ha venido a ese proyectil, pues ni me he enterado. Bueno, pues aquí estoy bien escondido. Vamos a esperar un poco, se si asomo por aquí la nariz, puede ser que sea yo el siguiente. Venga, en silencio. Venga, ese motor que oigo. Debe de ser ese tanque. Esos que vienen por ahí, tanques medios. A ver, ahí están pegándose una marca. Perdón, en B, en B. B es... Está conquistada por ellos y A también, C es nuestro... Bastante disperso. Claro, lleva dos zonas. A ver, aquí mucho tiempo no me puedo quedar. Venga, este compañero por ahí asoma. Pero... No, no. No sé, seguro es que ese que está en el bosque ha caído. No tiene pinta. Hay un tanque ligero ahí en G3, ahí abajo parece que le va bien puede ser posible que ahí no haya nadie venga, vamos hacia atrás venga, rápido este escenario es criminal aquí en cualquier parte te pueden esperar bueno, pues los dos compañeros que tenía detrás este y el M103 pues están destrozados a este lo he visto caer pero el otro Al M103 venga dos tanques ligeros por allí que es imposible ver con tanta vegetación es un buen escenario para camuflarse y para que se camuflen nada, no veo nada bueno, si ese tío está por ahí yo creo que quizás más, más hacia el respawn no justo enfrente, porque si no, pienso yo ya que me estaría viendo claramente. No me gusta quedarme en un sitio mucho tiempo. Pero es que no me fío, pero hay que jugársela. Hemos bueno, vamos conquistando una zona. Venga, arbolito. Venga, ¿qué hacemos, tío? ¿Para dónde vamos? No, ni siquiera yo lo tengo claro. No lo sé. Bueno, enano avanza. En B, con lo que hay ahí. Nada, sigo sin ver nada. Mira, hay un tanque ligero. Justo ahí en G3. Donde está mi compañero? Y lo está marcando. A ver si alguno decide venir a por c pero si está mi compañero ahí batiéndose el cobre venga vamos a intentar flanquear por aquí venga por aquí abajo pasando justo al lado del m103 el antecesor del m60 para los que habéis visto el vídeo de halloween sabréis a lo que me refiero venga por aquí por la carretera aprovechando esta bajada Por aquí somos menos visibles Venga, aprovechando las ramitas Estamos casi al límite Bueno, ahí se ven ametralladoras ah, disparando Me bueno, vale, parece imposible que haya nadie Si yo prácticamente estoy al límite del mapa Nada Venga, mi compañero Bradley Justo ahí Y está apuntando, mirando hacia arriba Hacia B No para ahí no. Venga. Mala pinta tiene esto. Pues si ahí ve, bueno, están cayendo el respawn nuestro, el respawn de arriba están cayendo ya los nuestros. Significa que esto, esto, se los... presionar más al enemigo. Ganando. esto está perdido ya casi al 70%, venga, regres el campo de batalla, ya, ya, tranquilo, que si, venga, vamos por aquí, vamos a echar la mano, por, aquí. por ahí van a estar marcando tanques medios, venga, por aquí está, por aquí está el bacalao, que hay por ahí, un cadáver. la salida del respawn, ¿a cuánto? Telémetro, venga, vamos 250 venga, lo dejamos en 300 venga, mi compañero está ahí batiéndose el cobre esos dos deben estar ahí abajo, no se ve nada a ver, vamos a acercarnos pegaditos aquí las, a las hiervecitas venga, venga a ver, a, a ver ese, Voy por ahí también a ver. ah mira ahí está, justo, vaya misilazo, bueno compañero, buena. pero el otro no lo veía, debería estar como atrás, oh, no. esta cuánto está aproximadamente venga telémetro, o al mi compañero cayó ni me he dado cuenta pues estoy solito y C es nuestro así que no van a tardar en... ahí están a aparecer el primero Leopard, venga venga vamos, me pasa de rosca ya, Ahí. perfecto por el lateral Leopard es un folio no tiene nada venga vamos al respawn por lo menos si algo rápido, vamos a intentar... Por lo menos cargarnos a todos los que salgan desde su respaldo... Oh, eh, un cadáver. Hacia C. Buff. Quieto, quieto, quieto. ¿Qué es esto? Ah, no me ha visto. Venga, vamos, vamos. Ahí, perfecto. Bien, bien, bien. Llaman wow. dos. Vaya, otro. BMP. Venga, vamos en eh, no otros cajones, venga, si va a ser rápido <risa> listo, tres bueno, yo creo que ya ha llamado bastante la atención yo solito por aquí dando vueltas y esto va a ser cuestión de minutos que se llene de de animalitos así que vamos por aquí, si podemos pillar alguno, en cuanto en cuanto destroce a alguno, o le dispare, voy a adelantar mi posición y se me echarán encima. Esto está perdido, ya solamente queda la honrilla de llevarnos por delante a alguno más. Venga, por aquí. Esta es la zonita. Por aquí tienen que pasar. Va, no, están tomando C. Va, se me han adelantado. Venga ahí antiaéreo y venga este americano perfecto una recomendación van dos vehículos venga el antiaéreo y otro más que parecía eh, venga estabilízate vamos este es el problema muchas veces de este tanque venga ahí está el vale dale el culo nada y este venga vamos vamos Venga, ah. quién dispara. Venga, otra vez en el mismo sitio. Nada, me han visto, me están disparando. Venga, vamos a quitarnos de aquí. Ya. Venga, rápido, busca camuflaje. Venga, venga, vamos. Sabes que estoy aquí, pero nada. Venga, esto está listo. Venga, vamos. Venga, listo, fin. Por lo menos no nos han destrozado. Ya se veía que la cosa pintaba mal Aquí, en los campos de la Normandía Bueno, a ver qué hemos conseguido Aunque hayamos perdido Pero por lo menos tenemos la honrilla de haber eh, destrozado a cuatro Cuarto en el equipo 13.549 Bueno, no ha estado mal para haber perdido la partida Quizás estuve demasiado tiempo en C Pero claro, no me fiaba Sabía que había alguien ahí en el bosque destrozando a mis compañeros y claro, ir a un M103 y el otro tanque nunca me acuerdo del nombre, que eso evidentemente llevan un blindaje bastante más superior que al que llevo yo, o sea yo no llevo ninguno así que pues nada era cuestión de, de que te mataran en breve pero bueno, no ha salido mal hemos durado hasta el final bueno esto es todo Recordaros, en el, abajo en la caja en los comentarios tenéis el enlace al escuadrón de Ibis en Discord para los que queráis apuntaros a jugar en el escuadrón. Y también os dejo un enlace al canal de Twitch de nuestro compañero Daconianus que aparte de todos los jueves hacer directos a la 8 y media hora española con el escuadrón. También tiene otros días a la semana, lo que tanto ediciones de vídeo y otros juegos los podéis disfrutar y ver con él ahí en el canal de Dragonenus. Bueno, esto ha sido todo en Campos de Normandía. Espero que os haya gustado el vídeo y acordaros de suscribiros, dar a la campana y muchos likes, la mejor manera de apoyar el canal. Pues esto ha sido todo y nos vemos en un próximo. Chao.